Innovación, datos, Prosumador. ciudadanía, poesía, Actitud. nutrición digital, educación, regulación, todo esto y mucho más en Radio La. Muy buenos y lluviosos días. Bienvenidas, bienvenidos a estos diálogos Facultad Cero... Esta serie de programas en los que, como sabéis, buscamos compartir las miradas y las voces de algunas de las personas que componen las diversas comunidades académicas de las universidades de toda España para hablar de temas que ya eran relevantes probablemente antes de la pandemia, pero que tras ella se han vuelto aún más relevantes. Uno de ellos, por ejemplo, es la interdependencia, el cómo dependemos las unas de las otras y cómo necesitamos colaborar, compartir, coincidir, confluir, construir, en definitiva, algo que nos gusta hacer también mucho en Media Lab UGR, co -crear. Eh, la experiencia acumulada eh, cuando un docente imparte asignatura pero también de los alumnos cuando reciben todo tipo de asignatura de mano de todo tipo de docentes implica una suerte de aprendizaje, de un bagaje de enseñanza a la espalda. Entonces una de las preguntas eh, que nos plantean los invitados de hoy es por qué no escuchamos lo que tenemos que contarnos mutua y abiertamente. En ocasiones las evaluaciones sobre una asignatura o en un grado en general, suelen tener mucha de su base en la queja. Pero esta vez la raíz de las evaluaciones van a ser las propuestas. Y por eso con ese objetivo nació la idea de la co-creación del grado de marketing. Eh, una idea de la que hasta ahora ya hay dos grupos que se han puesto a trabajar, dos grupos conformados por estudiantes de las universidades del País Vasco y de Granada, en la que han reflexionado sobre eh, cómo podríamos mejorar esta experiencia universitaria que hemos vivido. Básicamente, eh, un poco también siguiendo esa filosofía del proyecto Facultad Cero, ¿no? cómo podemos mejorar, cómo, pode cómo podemos co-crear. Así que como esto no queda aquí, esta gente que está haciendo esto quieren abrir esa reflexión, invitar a estudiantes de marketing de todas las universidades y entre todos co-crear de tal forma que cuantas más opiniones y más propuestas, mejor. Así que eh, lo que vamos a hacer en este programa de hoy es presentar primero esas propuestas de los estudiantes que tenemos aquí y que ahora mismo os vamos a presentar. Eh, a continuación vamos a debatir un poco a raíz de las preguntas que, que van a lanzar también la, la, los, los moderadores que tenemos aquí, los profesores que han eh, un poco coordinado todo esto. Y a partir de aquí os invitamos a todos los que estáis aquí oyendo ahora mismo a que eh, os convirtáis en participantes, un poco también demostrando cómo funciona la inteligencia colaborativa. Así que sin más dilación para hablar de todo esto y tratar de eh, eh, entender también un poco qué es esto de la co-creación eh, os voy a presentar a los estudiantes que nos van a presentar sus propuestas eh, que son eh, por un lado Idurre Peleta y Arcaiz Álvaro de la Universidad del País Vasco eh, Muy buenas Idurre, Arcaiz ¿nos escucháis? Hola, Hola. Ahí va, como están cerca, claro, no pueden estar los dos micro a la vez, culpa mía que os he nombrado a los dos. <ríe> no pasa nada. Con ello está también Peñat eh, de ahí de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Mondragón, bien buen conocido ¿no? de esta radio, de esta onda y de Media Lab. Eh, Beñat, un abrazo, ¿cómo está? Muy bueno, genial, aquí enfrente ¿sí? de, de los estudiantes, estamos muy, muy cerquita y encantado como siempre de, de volver a, a Media Lab, ¿no? siempre es un placer. Genial, gracias por querer compartir esa experiencia, que estamos seguros que va a interesar a un montón de gente. Y por la parte de Granada vamos a presentar a María Lombardo, a ver si está por ahí. Hola, buenos días. Muy buenas María, y también eh, está por aquí Carlos Salcedo, también estudiante de la Universidad de Granada. Buenos días. Y me queda por presentar a Juan Miguel Rey Pino, que es el profesor de la UGR, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Eh, y además, aunque aquí no hace falta presentar, contamos con todos los que estáis escuchándonos eh, porque efectivamente las co-creaciones, como vamos a aprender un poco hoy, eh, son eh, creaciones colaborativas y por eso, eh, si nos estás escuchando, te invitamos a que participes eh, con, eh, a, partir de, a través del chat que tenemos en Spreaker o a través del hashtag en Twitter Diálogos Facultad Cero. Todo junto, ahí puedes mm, eh, plantear todas las preguntas eh, o todas las sugerencias que quiera o eh, bueno pues participar en la sesión como, como muy bien nos han invitado eh, los participantes de hoy así que hombre yo quizá antes de que presentar las propuestas sí que me gustaría eh, presentar un poco qué es la co-creación y también cómo nació un poco esta iniciativa. Aunque antes de eso no quiero que se me olvide que además de todas las personas que hemos presentado aquí, también han participado en estas propuestas. Amaya Vilche y Gaidea Irigoyen de la Universidad Pública Vasca y Marta Castaño, Nieves Vilche, Nuria Hernández y Maz Verbel de la Universidad de Granada. Vale, O sea que esto es una creación de mucha gente. ¿no? Entonces. A ver, ¿quién quién le apetece introducir? No sé si dar voz primero a los profes o darle voz primero a los estudiantes, que seguro que los profes hablan mucho. <risa> Venga, ¿quién, ¿quién nos habla un poquito de qué es co-crear? Para alguien que nunca haya hecho un proceso de este tipo, ¿cómo podríais explicarle a alguien, oye, pues co-crear significa esto? Venga, ¿quién rompe el hielo? Tenéis que ver las caras que tienen aquí enfrente diciéndome así. <risa> oh, lo, estoy viendo, lo estoy viendo, pero lo están disimulando. Pero ver, lo, lo mucho, mucho esto, ¿no? Pues mira, Carlos. No sé si alguien... Carlos dime. y María seguro que. Sí, sí, sí. Venga, Carlos. Para nosotros, al principio, Cocrear era como una idea muy lejana porque fue algo que Bañán nos introdujo así de sopetón. Oye, que sabemos, con, son profesores conocemos vuestra duda y vuestra inquietud sobre la universidad, sobre este grado y queremos, queremos conoceros y queremos saber lo que vosotros mejoraréis de la universidad. Uh -huh. Y para nosotros CoCreAR ha sido realmente poner en común unos puntos bases sobre los que creemos que puede mejorar el grado, siempre desde el punto más crítico y buscándole una solución. Entonces para nosotros CoCreAR ha sido reunirnos, hablar sobre unos puntos en los que uno hemos estado más a favor y otros más en contra, pero siempre hemos encontrado un punto medio que creemos que siempre es lo mejor, para en este caso, para, para el grado de marketing. Uh -huh. Vale, no está mal. A ver qué... Gracias, Carlos. A ver, María, que tú también habías bajado la... Habías levantado la mano, cuéntanos. Para mí este proceso ha sido como un poco... Eh, muchos uh -huh. pensamientos que teníamos eh, de forma individual todos, pues ponerlos en común y darnos cuenta que es, son realmente muchas, eh, muchas cosas que tenemos todos en común y que creemos que puede ser muy importante a la hora de, para las generaciones futuras, eh, estudiar este grado, pues puede ser muy importante y además um, para obtener también una, eh, una um, formación uh -huh. pues, um, muy actualizada y muy dirigida sobre todo al, al mundo futuro cuando salga al mercado laboral. Vale, o sea, tú te estás centrando, por ejemplo, más en el tema de la aplicación práctica, ¿no? Es decir, que todo esto al final es lo que claro. redunda es mejorar para los que vengan detrás de vosotros, lo cual también resulta un poco altruista, ¿no? Porque alguien podría decir, yo como ya he hecho el grado, ya que se la apañen los que vienen detrás, ¿no? ¿Cómo, cómo nació esta iniciativa? ¿De dónde eh, parte la idea? Bueno, seguro que Beñat <risa> tuvo mucho que ver en esto, pero ¿cómo, cómo nace este idea cómo engancha también a todos estos estudiantes a Juanmi cuéntanos un poco Beñat. vale justo había señalado aquí a persona que las que personas que hay delante ¿eh? pero uh -huh. surgió de, de que vi que pues sobre todo en el confinamiento había mucha guerra en Twitter especialmente que es una plataforma pues muy guerrera no y había una guerra entre bandos no y bandos entre profesorados, estudiantes eh, estaba viendo como muchos comentarios, bueno, para mí que no llevaban igual a ningún, a ningún lugar. O sea, no había diálogo, ¿no? Que es como el, el objeto de este del programa. Y a partir de ahí, cuando comenzó la, el curso aquí, lo primero que fui, eh, pensé fue, joder, vamos a ver qué propuestas hay después de toda esta guerra. Y entonces pues eh, abrimos algún diálogo en clase y al mismo tiempo pensé, joder, pues también estaría chulo que, que participasen más personas, ¿no? Entonces lo propuse a un grupo reducido de, de estudiantes de la Universidad de Granada, que tenemos otro proyecto en común, y dijeron, pues ¿por qué no? no? Entonces luego, eh, luego hablé con Juanmi y por supuesto pues, también eh, se apunta a todo, a todo tipo de, de aventuras, y dijimos, pues, vamos a presentar a ver lo que han hecho, y el objetivo es que esto tenga una trayectoria, que ¿no? lo que se proponga hoy y lo que se vaya diciendo hoy, que hay una persona que está tomando nota. Ajá, y, muy importante y, el eh, tema de la documentación, efectivamente. ¿Has visto? ¿Has visto? Y que luego de eso queremos pues, hacer una, un documento un poquito más formal, ¿no? Que lo podamos presentar a, a personas responsables de, de estos grados, ¿no? Y que se vayan uniendo más personas a este no sé si manifiesto o a esto, como a estas propuestas que se van a hacer, ¿no? Entonces el proceso continúa, ¿no? Esa es la, la idea que la idea que hay. La, ¿La idea es eh, mejorar eh, vuestro estudio, el grado de marketing o algo como mucho más general? ¿En principio vais a centrar en ese grado? Sí, la eh, idea, bueno, eh, personalmente es como lo que conozco, ¿no? El conocimiento lo tenemos igual aquí, ellos también la experiencia la tienen en este grado, ¿no? Entonces era como nuestro pequeño objetivo que no es tan pequeño, ¿no? Uh -huh. Lo que ya no sé, Juanmi eh, ¿Cómo te, te enganchó este hombre? ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo entraste en esta aventura? Porque claro, la idea es eh, co-crear o, o repensar el grado de marketing de una universidad y de la otra pero poniéndolo todo en común, ¿no? Sí, bueno eh, Beñate es como, un, como una especie de huracán que va que va haciendo muchas cosas y que además tiene la, tiene la capacidad de hacerlas recuerdo que recuerdo que un día que, que fui fue a cafetería me lo encontré allí eh, sentado con una con una libreta eh, hablando con estudiantes no entonces le dije veña qué estás haciendo digo no, pues estoy, estoy, quiero, saber, quiero saber cómo, cómo qué, les parece, qué les parece el curso qué se puede mejorar qué no sé qué y digo pues me, me gustó mucho porque de hecho siempre siempre es, es decir, cuando, cuando estás trabajando en temas de docencia siempre sufres mucho por el... Siempre sufres mucho de inseguridad, porque en realidad la docencia es algo que se, que se co-crea, ¿no? Es decir, tú puedes estar delante de una pantalla, pero si nadie te habla, y en estos tiempos estamos todos delante de pantallas al final y, y, y nadie te habla, al final te vas con una sensación muy mala, ¿no? Que son generalmente la, las, clases, las clases magistrales, ¿no? Y las clases magistrales es pues, algo que no, me, que no me llena mucho. Pero que, pero que me resulta complicado porque a fin de cuentas siempre ha sido una filosofía en, en la que me he movido desde pequeño. Y siempre he tenido un poco ese sufrimiento por el, por el cómo, cómo, mejorar, cómo mejorar el tema de docencia. Yo creo que, suen, es decir, a, y, a cierta, y en cierta manera la universidad, yo, esto puede ser para un grado de marketing, pero yo creo que al final hay que repensar entero eh, todo, lo que tiene, todo lo que es la universidad, los chicos y... Y claro, y en cuanto me lo comentó, pues dije, pues alas, pues me... Vamos, yo aquí soy más un invitado que otra cosa y, y de hecho se lo, se lo agradezco mucho tanto a los chicos como, por supuesto, a él y, y, y evidentemente, pues, pues a ver qué tienen que decir, ¿no? Claro, ahí me gustaría preguntarles también a los estudiantes eh, qué pasó por sus cabezas cuando pues eso, como cuando Juan Miguel o, o Beñat llegan ¿no? y proponen oye chicos, vamos a darle vuelta uh, a ver cómo mejoramos esto, es decir, en base a vuestra experiencia y a todo lo que habéis vivido vamos a, a darle vuelta y a mejorar esto eh, para ahora y para el futuro, ¿no? ¿De qué, ¿Qué pensáis? ¿no? Esto, estos profesores están locos a mí dame la clase y déjame y déjame tranquilo, o no, o al final todos los estudiantes suelen en entrar en, en esta en esta dinámica. Venga Arkaitz o Idurre, que Bueno para, ay, para ay, uno de no los dos. Ahí va. Venga Arcaiz, Un poco, poco tupía, ¿no? Porque nadie nos la había propuesto en los cuatro años de carrera que llevábamos aquí y que llegase Beñar con ese planteamiento. No, yo creo que no nos lo esperábamos ninguno. Y fue algo que nos hizo ponerlo más en práctica de lo que ya, pues al final entre tus compañeros siempre llegas a comentarlo, ¿no? ¿Qué parte mejorarías? ¿Qué tal en algún momento? ¿Qué te puede parecer algo mal de lo que te pueden plantear los profesores o lo, los planes de estudio o así? Fue como un punto de inflexión para empezar a intentar cambiarlo, pero de verdad con un plan, con un objetivo fijo y... Y para cambiarlo de verdad, no solo como un simple comentario que puedes hacer con tus compañeros. No, no es la típica encuesta final, ¿no? Yo que sí suele comentar porque por una vez se nos da como la voz y nos van a escuchar los profesores de verdad los gaps que vemos en este grado y pues al final si, si cambiamos algo, conseguimos algo, pues ese algo va a ser mucho. Uh -huh. y ya aprovechando ¿qué visteis? ¿qué visteis que se podía mejorar? es decir, contadnos un poco lo que lleváis hasta ahora de, de propuesta o lo que habéis visto que es mejorable bueno, un poco también para verlo entre todos porque seguro, seguro que muchas cosas son en común, no solo de otros grados de marketing, sino de la universidad en general entonces, ¿os apetece contarnos un poco esas propuestas? vea, ¿quién empieza? Seguimos, si queréis, con, por ahí con Idurri y con Arcaids. Venga, alguno de los dos. Uno de los dos, ya sabéis. Eh, vale, voy a intentar compartir igual yo. o lo podéis compartir, o lo comparto yo la imagen y que hablen ellos, ¿vale? Vale. A... Vamos a compartir nosotros en Twitter esa imagen también para que los oyentes eh, entiendan un poco de qué estamos hablando. Exactamente. Lo voy a compartir. Y ahora les. Me silencio y les doy voz, ¿vale? Ok. Esto no es una presentación de clase, ¿eh? que no estén nervioso que no, que esto no puntúa ni nada por el estilo. <risa> a ver, voy a ver. Eh, vale. Aquí tengo. Vale. Ahora me decís si lo estoy compartiendo, ¿vale? Vale, sí, yo la veo por aquí. Voy a, como digo, compartirla con nuestros oyentes también en, en internet. Venga, pues la voz es, vale. es vuestra. Vale, pues... A ver, qué se cuela por ahí. Sí. ¿Listo? Vale, vale pues eh, nosotros, bueno, eh, nos reunimos un día y hicimos este... Este cartel. Y en este cartel lo que hicimos es poner todos los gaps que veíamos en el grado de marketing y lo dividimos en tres partes. Por un lado, la estructura, después la metodología y finalmente las responsabilidades. Y yo os voy a empezar a hablar de, las, de, las, de la estructura. Y básicamente, eh, en la UPV o aquí en la Universidad del País Vasco, vimos que tenemos mucho contenido que es teórico. Y luego todo lo que hemos aprendido no lo ponemos en práctica, por lo tanto queda un poco pues en el aire todo lo que hemos aprendido. Y por otro lado también vimos que la te tecnología avanza y mucho y que esta universidad se ha quedado mmm, como obsoleta, digamos, y que no, se ha, no, se ha, no ha avanzado en, esas parte, en esa parte. Uh -huh. Luego, siguiendo pues, con la metodología, ¿no? en cuanto a los planes de estudio que planteaba la universidad y, y, y tal, pues vimos que la distribución digamos, de las asignaturas pues, que estaba, era un poco desordenada. ¿no? En cuanto nosotros aquí en UPV tenemos muchas asignaturas en común con, con el resto de grados, porque al fin y al cabo estamos en la Facultad de Economía y Empresa, y tenemos muchas asignaturas en común, tenemos muy poca, creemos que tenemos muy poca especialidad y cuando nos dan la oportunidad de, digamos, hacer una, una optatividad en cuanto a las asignaturas de marketing, pues se nos, es cuando nosotros tenemos la opción de hacer las prácticas, ¿no? Entonces te ponen un poco esa condición de, estás ahí entre, un poco entre la espada y la pared, ¿no? ¿Qué haces? Le, la, ¿Hago las prácticas? me centro más en, la, en cuanto a las asignaturas que son las tuyas, ¿no? Más en la, en la optatividad. Además, aparte de eso, creemos que el idioma es algo importante porque nosotros, estando aquí en Euskadi, pues nosotros estudiando en euskera, porque nosotros estudiamos en euskera, creemos que el idioma es una parte importante, ¿no? En nuestra, en nuestra educación. Uh -huh. Y hay mucho profesorado en cuanto a la experiencia que nosotros hemos tenido, pues que igual ese es un poco un gap lo vemos como un poco gap, porque no llegan a pues igual poder tener el nivel para implantar la asignatura. Y, y también mencionar que las optativas que tenemos en cuarto, eh, esas optativas creemos que podrían ser troncales y hay, hay algunas troncales que, pode, que creemos que podíamos haber evitado, pues como puede ser pues microeconomía 1, macroeconomía 1. O sea, yo creo que una base Exacto. tenemos que tener todos, pero eh, no tenemos que profundizar tanto esas asignaturas. Y, por ejemplo, estamos en una carrera de marketing y no hemos tenido una asignatura que haya sido marketing digital o marketing industrial ni nada de del estilo. Y luego, a lo que ha dicho arca también quería añadir que esas optativas son en castellano y estamos haciendo una una carrera en euskera y no tenemos la posibilidad de hacerlo en el idioma que queremos. Y pues eso vemos que es bastante... Sí. Uh -huh. Y sí, finalmente tiene. ya las responsabilidades y aquí tenemos que hablar tanto la responsabilidad del profesor, profesorado como la de, uh -huh. del alumnado. Y pues por ejemplo mmm, creemos que los profesores, cada uno tiene unos objetivos y que entre ellos no se comunican, bueno, es lo que creemos, ¿eh? que igual luego sí que hablan, pero creemos que <risa> eh, entre ellos no se comunican y entonces cada uno tiene un objetivo y a nosotros pues nos... como Nos, nos, nos... vuelven locos. Sí, un poco. Y, sí. y luego también, eh, pues por ejemplo... Por nosotros, hay profesores que intentan cambiar esta metodología y hacer más práctico, pero también tenemos que poner de nuestro lado y hacer esas cosas prácticas que nos proponen los profesores que quieren cambiar esta metodología. Bueno, claro, todo lo que nos están contando ahora mismo sí, bueno, es toda a la una síntesis. Alumnado, creemos que también eh, es importante que nosotros, como como alumnos tengamos esa responsabilidad de tener interés en cuanto a lo que estudiamos, ¿no? que los profesores, pues, por ejemplo, como Beñar, que intentan pues, cambiar un poco todo esto, que nosotros también tengamos interés en ello. Y también creemos que el alumnado tiene, le cuesta adaptarse a los sistemas que, que nos suelen plantear la universidad, porque si lo miras desde un punto crítico, al final te va a costar más adaptarte a ello cuando tú no estás a gusto con lo que, con lo que estás haciendo. Entonces, creemos que es un punto importante eso, que este tipo de cosas salgan adelante también. Claro. Yo decía que, que todo lo que nos están contando Arcaid, Seydurra ahora mismo es una síntesis de todo un trabajo que hay detrás de reflexión y conseguir resumirlo todo en esta imagen y en estos minutos ¿no? que nos están contando esto es todo un esfuerzo. Es decir, detrás de esto hay muchas conversaciones, hay mucho debate y hay pues eh, mucho tiempo para ponerse de acuerdo y decir oye no, esto es importante, ¿no? Y esta otra parte también lo es, pero es tremendamente útil, eh, pues para, como estamos diciendo, no sólo para vuestra universidad, sino para cualquier, eh, para cualquier grado, ya no de marketing, sino de cualquier eh, especialidad, un poco, ¿no? Es decir, esto luego Beñat, eh, ¿lo saben ya eh, la gente de las facultades y de, y de la universidad que, que estáis realizando este proceso y que luego, entiendo, le vais a, a facilitar toda esta información para que la tengan en cuenta? Pues la verdad que no. Eh, <risa> hay, bueno, pero hay la idea es contárselo luego, ¿no? Entiendo. Sí, eh, obviamente. <risa> es que, o sea, hay profesorado que sí, sí conoce, pues, por, por amistad, por cercanía y todo, porque esta asignatura también está impartida junto con unaita mayo que nos están escuchando ahí en, en clase. Uh -huh. Pero la idea es ir poco a poco, ¿no? O sea, cuando tengamos algo construido y que vayan viendo todo el proceso como ha sido. Y, obviamente, ¿no? Presentarlo tanto de manera más informal, de manera más, más formal. Uh -huh. y, y, y, bueno, y presentar algo en común, ¿no? O sea, también con la gente de Granada y, lo, y con lo que nos vayan diciendo también hoy, ¿no? Que también es algo hoy y los próximos días, cualquier semana o lo que sea, siempre abiertos a todo, ¿no? Claro, porque efectivamente hay cosas más específicas, como el tema del euskera, pero hay cosas generales, ¿no?, como lo que nos estaban contando de la ostrativa o de, la, o de las prácticas, que yo creo que eso es aplicable en cualquier lugar también. Eh, ¿Os apetece que escuchemos la otra propuesta, la de la Universidad de Granada, y luego, posteriormente, que es la idea entramos también un poco a, a debatir y a recoger impresiones también de los que nos estén escuchando, a, a ver también, pues no sé, qué, qué opinan los demás y a seguir construyendo, co-creando entre todos también un poco eh, todo esto. no Es decir, porque entiendo que vamos a formar parte no al final de, de todo este proceso y que esto eh, sirve también para ello. Eh, Carlos, eh, María, ¿nos queréis presentar también vuestras propuestas? Carlos, comparte el cartel si quieres nuestro para Venga, que lo yo voy a compartirlo también en Twitter, ¿vale? Vale. Entonces, la nueva radio. Bueno, nosotros principalmente eh, tenemos bastantes cosas en común con lo que acaban de decir ellos. Uh -huh. Nos hemos dado, vamos, ahora mismo escuchándolo y pues sí es verdad que tenemos muchas cosas en común. Y también queríamos añadir, por ejemplo, temas como, por ejemplo, la ética y el saber hacer. Creemos que es muy importante que se incluya durante el grado pues más asignaturas de más materias transversales y asignaturas de inteligencia emo emocional y desarrollo personal y tal. También para conocer, mmm, para que nosotros mismos podamos conocer en qué somos mejores, por así decirlo, y en qué tenemos eh, una mayor capacidad. Eh, por, también, por ejemplo, asignaturas de mmm, hablar en público, eh, saber desenvolverte porque creemos que se centra mucho en asignaturas muy eh, muy teóricas uh -huh. y quizás toda esa parte de pues un poco desarrollo emocional y tal se queda un poco apartado y yo creo que vamos creemos que eso es bastante importante y que se puede incorporar ¿no? de alguna forma entiendo claro de en, en asignatura o en proyecto o algo así y siguiendo lo que dice María uh -huh. eh, y siguiendo el punto el, el grupo rojo que se ve en la imagen eh, nosotros hemos, seguido, hemos enfocado también la ética porque al final en marketing tú tienes, casi siempre tienes datos, ya sea por investigación o porque realizas marketing digital y tú cuando estás en la carrera no sabes qué puntos éticos por así decirlo o qué reglas tiene el marketing que tú puedes que tú puedes usar y que no por ejemplo, si tú das una Tú haces una investigación sobre niños, tú no sabes realmente hasta qué punto puedes usar esos datos y hasta qué punto no. Entonces, nosotros lo seguimos con un saber hacer, que es que comprobar también que lo que vamos aprendiendo durante la carrera sean competencias reales y que podamos comprobarlas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo. En segundo de carrera, en una asignatura que se llama Comunicación Integrada, damos el óptico planificación, eso se hace en cuarto en una optativa que es planificación de medio Entonces, no tiene sentido dar por encima un óptico cuando tú luego la planificación la haces, si quieres, en cuarto. Y siguiendo con esto, pues sí. nos vamos a la evaluación de competencias. Realmente nosotros aprobamos la asignatura porque sabemos eso que él, supuestamente dice la vía docente o aprobamos porque hemos pasado un tipo de. Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Como digo, no, no solo de vuestro grado, sino también de de, de, toda, de todo el sistema universitario, ¿no? ¿Qué se evalúa cuando tú pasas un examen tipo T, no? Uh -huh. Luego, por otra parte, también creemos que es muy importante eh, la coordinación de los docentes, igual que han dicho los compañeros de la Universidad del País Vasco, ¿Sí? porque nosotros hemos visto muchas diferencias, por ejemplo, eh, en una misma asignatura, el grupo de tarde y de mañana, de un mismo año, hay muchas diferencias en cuanto a conocimientos y, y nivel, eh, o, por ejemplo, en una misma asignatura de un año a otro. Entonces, creemos que esa coordinación es muy importante, y, y porque, que no sé, eh, una asignatura que se da el año pasado y este año, que tenga una diferencia tan abismal en cuanto al uso de tecnología a nivel y tal, pues creemos que es muy importante. Y por otra parte también la actualización de las guías docentes, porque mm, es que están muy obsoletas y, no sé, mm, yo creo que el mercado avanza muy rápido y el mundo actual avanza muy rápido. Y quizá eso se está quedando un, un poco apartado y muy obsoleto. Claro, eh, Juan Miguel, no sé si, si eh, también, eh, como coordinador un poco de, de todo este proceso también, yo creo que ella está dando en la, en la clave, ¿no? es decir, en, en la dificultad que una institución como la universidad, que como sabéis, todos los grados, todos los planes tienen que aprobarse, lleva su proceso... Pero claro, el mundo avanza, ¿no? Y avanza además muy rápido. Eh, y tiene que actualizar. Yo no sé si ¿cómo, cómo podemos solucionar esto. Es decir, dejamos una asignatura que sea eh, la actualización de este año, ¿no? Y que en esa asignatura se metan todos esos conceptos y todas esas herramientas, por ejemplo, nuevas que aparecen cada año. ¿Cómo, cómo podríamos enlazar esa necesidad? Con, con, con, con esa dificultad que existe en una institución como, como la Universidad de Granada o cualquier otra universidad, ¿no? Es decir, es una gran fuente de dificultad. Eh, Juanmi, eh, cuéntanos un poco también cómo ha sido ese proceso para llegar a este, a este resumen que nos han hecho María y, y Carlos. Bueno, en realidad, eh, como yo decía al principio, yo aquí soy más un invitado que... Soy más un invitado porque... Eh, ellos han estado trabajando este proyecto con, con Meñat, ¿no? Uh -huh. eh, por tanto no puedo no, no sé muy bien cómo, cómo han llegado a, a digamos a esto, a estos resultados pero evidentemente eh, cuando tú ves el cuando, cuando tú ves la, la imagen eres consciente de que, de que efectivamente pues, pues sí hay hay hay cosas que pues que pues que ocurren ¿no? Y que, y, que podemos, y, que podemos, y que podemos mejorar. ¿no? Eh, sí, eh, eh, eh, tomando en cuenta que estamos hablando de una carrera de marketing, el tema de ética yo creo que es un tema, pero no solamente en marketing, eh, yo creo... Y, es transversal, ¿no? Debería ser en sí, todos sí. lados. Sí, sí, el tema de, de ética yo, yo estudié en la carrera y, y creo que fue una de las mejores asignaturas que tuve, también un poco gracias al, al profesor que tuve, que fue un profesor maravilloso y fue introducción a la filosofía, eh, orientada, digamos, hacia mi carrera, hacia psicología. Esa asignatura desapareció de, de los planes de estudio y, y no lo entiendo porque yo creo que esos son saberes que son fundamentales para el desarrollo, de, para el desarrollo de, de, de los ciudadanos, porque al final la universidad, bajo mi punto de vista, lo que está haciendo la diferenciación que tiene con respecto a otro tipo de, a otro tipo de formación es es una formación más integral como, como ciudadanos. ¿no? Entonces esos contenidos transversales, evidentemente, son muy importantes, son fundamentales. Yo no sé si, si metidos quizás eh, como asignaturas optativas, lo de, porque al final sí es verdad que la universidad te da un montón de oportunidades a través de cursos que, que no se corresponden luego quizás con créditos. no Yo aprendí muchísimos de, de seminarios, de cursos que... ...que se organizaban tanto por parte de la universidad como por parte de entidades en la, en la ciudad de Granada. ¿no? Eh, eso, eso por ese lado. ¿no? Luego, claro, el, el tema de, de lo rápido que va el mundo. El tema de lo rápido que va el mundo ya lo sabemos, además es, es exponencial y evidentemente eso requiere un esfuerzo brutal y ellos pobres pobres de ellos que me tienen que sufrir cuando me escuchan mascullando oh, dios mío esto no funciona porque claro uno se va haciendo mayor y le va costando más de repente llega tu hija con, con nueve años toca una cosa y, y te dice qué torpe eres no y, y se va tan contenta no y, y es verdad que tú te vas como anquilosando no y, y cuesta no y, y da miedo no pero pero creo que es algo fascinante el, el problema a la hora de establecer el, el tema de guías docentes, el, el tema de asignaturas, evidentemente estamos en la universidad, una formación que requiere de una seriedad y de un rigor a la hora de, de, proponer, de proponer cosas. Yo creo que eso también no, eh, eso, eso, eso es algo que, que, que nos diferencian. Y claro, el, el problema es que eso a veces lleva mucho tiempo. Y lleva mucho tiempo y al final te acabas perdiendo en el proceso y, y cuesta mucho realizar los cambios, ¿no? Y, y es un problema, efectivamente, yo estoy de acuerdo ¿no? y requiere eh, un esfuerzo por parte. Hola, ¿me oís? Sí. Buenas, Juanmi, ven ya? hola. <risas> Eh, encantado de saludaros, digo, perdón, yo no quería interrumpiros, pero me tengo que salir porque eh, porque tengo otro Zoom, pero he estado escuchando ahí de manera intermitente, encantada de saludar a Juan Milla Beñat y bueno, y al resto de estudiantes que, que no los conozco, me parece una súper iniciativa y yo estaba escuchando y muchas de las cosas que comentabais los alumnos pues son las mismas cuestiones que me plantean a mí en la Universidad de Murcia, ¿vale? Para los que no me conozcáis, yo soy la coordinadora, soy profesora de, de, de, del área en la Universidad de Murcia y también coordinadora del grado de marketing. Uh -huh. Y claro, pues muchas cosas que las que no te decís, había una compa, una alumna de, de la unidad de, de la Universidad de País Vasco que decía, al final es que tenemos que dar mucha micro y mucha macro, claro, uh -huh. al final somos fruto del entorno en el que nos movemos y estamos en una facultad de economía y empresa, claro. cuando se hacen los planes de estudio, pues hay que contar con todos los departamentos y hay veces porque somos conscientes, y al final esto es como un proceso de negociación, ¿vale? Eh, Ver, los de micro y macro pues, quieren dar su asignatura y a lo mejor eh, quieren, piensan que su formación es importante y al final pues tienes que dejarle tienes que dejarles un hueco. De hecho, bueno pues si comparamos planes de estudios, pues, muchas veces en aquellas facultades que hay áreas que son más potentes, pues tienen más peso esa asignatura otras que menos. Al final yo os quiero hacer ver que los grados de marketing, pues hay veces que, no solo puede, que a nosotros también nos gustaría que hubiera una asignatura de marketing digital, que tampoco la tenemos en el grado. ¿Por uh -huh. qué? Porque el proceso de cambio de los planes de estudio es tan complejo que abrir el melón de cambio de los planes de estudio es eh, muy duro en las universidades porque eso implica pues equilibrios de fuerzas, cambiar aparte, no es decir, venga, vamos a esta asignatura que se ha quedado solita, ahora la vamos a cambiar por la de marketing digital, no, es que eso lleva a modificar el plan de estudio a Aneca, puede tardar incluso un par de años hasta que te lo propongan, si es una modificación muy grande, puede llevar una revisión de todo el plan de estudio, es decir, que nosotros nos vemos atrapados también por la propia burocracia universitaria vale, lo digo porque no son para que sepáis que todos nos encontramos un poco en la misma situación y hasta que la burocracia universitaria no cambie, pues no es cosa de que los profesores no quedamos cambiar una guía docente es que al final la guía docente tiene que reflejar lo que dice la memoria de aneca claro. y entonces entramos en la pescadilla que se muerde la cola Es complicado otras, María Dolores, también... pero yo a mí me gustaría también preguntarte como coordinadora es decir, aquí una de las preguntas de base, porque efectivamente esa dialéctica yo creo que también los alumnos la tienen clara ¿no? la dificultad de, de Actualizar, ¿no? Y de, y de en fin, la burocracia, como tú bien decías, de las universidades. Pero eh, la pregunta que me gustaría hacerte, por ejemplo, es: ¿cómo, cómo podríamos incorporar esa voz de los estudiantes, ¿no? Que, que están mostrando aquí en ese proceso que al final siempre hay de actualización y decir, oye, pues vamos a tener en cuenta todas estas voces. ¿Cómo podría articularse eso? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, a mí, y, me, y muy breve porque porque me están esperando a las 12 para una presentación, pienso que uh -huh. iniciativas como las que ha hecho hoy Beñat son muy interesantes y luego pues llevar estas iniciativas cada uno a través de los órganos colegiados que haya en su facultad. Como por ejemplo, los alumnos muchas veces desconocen de su presencia en comisiones de ordenación de docente, uh -huh. en comisiones académicas. Al final, eh, es verdad que tiene que haber alguien que tire el carro, pero luego tú estás en una comisión de ordenación académica por ejemplo en la facultad y ¿dónde está el representante de grado en marketing? Que ese es el foro en el que lo va a oír el decano, lo va a oír el resto del departamento y puede empezar a sembrar su semilla. Es decir, probablemente está en la representación estudiantil en hacer uso de esos cargos de representación donde puede estar la clave. Y... Me parece súper interesante. Perdonad que me haya cortado así, Nada, pero no me no, quería no ir sin saludaros y sin aportar mi, mi granito de arena, ya que había conseguido conectarme. Que me ha encantado veros, aunque sea por este medio. Y que le eh, mando muchos besos a Juan Milla Que se cuiden mucho. Gracias. Y estamos Adiós, en contacto, ¿vale? Muy te bien, gracias, María Dolores, por tu apunte, ya que estaba ahí también y por tu participación. Eh, bueno, todos los que nos estáis escuchando ya sabéis, ¿no? Podéis participar también por Twitter o en el, o en el chat de Spreaker que también eh, estamos viendo mucho. Esos mensajes que apuntan también un poco lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Es decir que, que efectivamente esa formación en macro y en micro y, y aspectos similares hay que tenerla, pero yo creo que efectivamente... Cuando llega la asignatura optativa son las que nos llaman la atención porque es donde efectivamente puedes eh, ver tu intereses, ¿no? O lo que aquella parte de la carrera que más te interesa. Pero bueno, es complicado. Eh, no sé si apuntar una de las cosas que dicen en el chat, el tema de la cultura del diálogo. Es decir, esto, ¿no? Que, que, que estábamos hablando, eh, lo que decía María Dolores, ¿no? De cómo una iniciativa como esta ayuda, pero falta cultura del diálogo, de, de esta co-creación en la universidad, en general, ¿cómo lo veis? A ver, Beñat, que habías levantado... No, en eh, primer lugar las gracias para, en, su, en su entrada. Eh, estaremos encantados de hablar también con la Universidad de, de Murcia, que tenemos mucho contacto allí. Y creo que desde, desde mi punto de vista, aquí hay muchos, muchos palos que, hemos, eh, que estamos tocando, ¿no? Y creo también muchas veces lo importante es también comunicar todos estos aspectos burocráticos también a los estudiantes, ¿no? O sea, decirle mira, las guías eh, docentes funcionan así. Eh, los cambios no son tan fáciles, ¿no? También sí. mostrarles el proceso, ¿no? Informarles, porque lo mismo me pasó el año pasado. Yo decía, ¿sabéis qué hace un profesor una profesora universitaria? Aparte de dar clases. O sea, ¿qué funciones hay? Porque si no le cuentas todo eso, eh, hay gente que dice, jo, es que las clases no las preparas o las preparas poco. Sí. Es que quien funciones que hacer, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces es porque no damos información. ¿Y por qué no nos mostramos? ¿Y por qué no mostramos todo, toda esta información? Y de alguna manera hacemos, nos hacemos un poco más transparentes y eso puede hacer pues, que las propuestas pues, lleguen de, para mí más, o sea, mejor o más directos ¿no? Porque igual a la gente le falta información, tanto a, a nosotros, al profesorado, pero también a los estudiantes. ¿no? De las cosas que hacemos, de las cosas que no hacemos, de las cosas que no llegamos, de las cosas que sí llegamos, de que podemos cambiar y no podemos cambiar. ¿no? Y entonces hay algunas cosas que, vemos, que las vemos... Como hay algunas cosas que las podemos cambiar nosotros, ¿Sí? otros, con la ayuda de alguien, se pueden cambiar y otras son muy difíciles de cambiar. Bueno, pues vamos a centrarnos en el nivel 1 y el 2, ¿no? Por lo menos hasta donde llegamos cada uno, ¿no? Ser un poco eh, estrategas, ¿no? ¿Sí? Y en ese, en ese sentido creo que también hay una, una cosa que ha salido hoy y es ver la balanza entre el mercado laboral y el, el tema de, de la sociedad. O sea, la, de construir la actualización personas. un poco, ¿no? Claro, pero es que... Sí. ¿el objetivo de la universidad es preparar a los estudiantes para entrar al mercado laboral? Creo que no, no es el objetivo principal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Y eso sí me gustaría que, que los estudiantes dieran su opinión, ¿cómo balanceamos eso, no? Porque claro. creo que es importante también construir pues, personas críticas y, y al mismo tiempo, ¿y eso es lo que pide el mercado laboral? ¿O el mercado laboral pide otra cosa? ¿Cómo, ¿Cómo encontramos ese? Porque creo que en las dos presentaciones había, cuando han hablado de ética, cuando han hablado de mercado laboral, entonces sí me gustaría conocer como su opinión sobre, sobre este sí. tema. Y también Juanmi, que creo que sobre eso pues tiene bastante conocimiento. ¿no? Sí, además precisamente enlaza con lo que Juanmi había dicho antes y el tema de la humanidades como algo que debería estar presente, ¿no? Es decir, y más en momentos de transformación como la actual para ganar perspectiva ¿no? y capacidad crítica. A ver, Juanmi. Sí, bueno, yo eh, quería quería también quizás añadir un poco y tomando en consideración lo que ha dicho la, la compañera de la Universidad de Murcia. Sí. Un problema que yo creo que siempre ha sido endémico, al menos desde que yo, desde que yo era estudiante. Es decir, desde que yo entré en la carrera me, me involucré en, en tareas de, de temas de delegación de estudiantes, de representación en juntas de facultad, en consejos de departamentos que teníamos los estudiantes. Y sí. recuerdo que aquello, aquello era un trauma porque no, no encontrabas no encontraba compañeros o compañeras que quisieran formar parte de... Lo que querían era aprobar las asignaturas eh, y era muy complicado en aquella época, ¿no? Y, y yo todavía me, me sigue costando ver... Y claro, yo, lo, yo recuerdo que, que yo eso lo, lo comentaba con, con, con los profesores, eh, sí. siendo aquella época quizás un poco más complicado que, que ahora, ¿no? Y, y una cosa que me decían que creo que sigue, que sigue ocurriendo es que, claro, lo, los estudiantes pasan por la universidad, pero... Claro, y como pasan, ¿qué, ¿qué tenéis? Cuatro años, cinco años, pero luego, luego marcháis, ¿no? Y es como que, que muchas veces, yo no sé si tenéis esa sensación y me gustaría conocer vuestra opinión, si la consideráis como vuestra casa, porque la, la universidad es como una casa, es como una casa común donde tenéis una formación al final integral, por eso yo pensaba antes, y eso se me ha olvidado comentarlo, pero es que son muchas cosas, cuando hablamos de, de que hay que estar a, a tope con las tecnologías, con no sé qué, no sé cuánto, pero vuestra formación va mucho más allá de, de eso. Es una formación como personas, como, como ciudadanos críticos, lo acaba de decir Beñán, Yo estoy completamente de acuerdo con, con lo que dice Beñán, ¿no? ¿no? hay forma, no hay forma, no hay forma de mejorar una, una sociedad si no, si, no, si no hacemos una formación integral de digamos, de, de, las, de las personas que que, damos a, que, que, que entregamos ¿no? al que, entre, que entregamos a, a esa sociedad. ¿no? Y, y esa es, es una cuestión que, que preocupa, ¿no? El hecho de que, de que ¿cómo, ¿cómo considera en general el estudiante? Porque vosotras y vosotros está claro que estáis completamente implicados, porque en vez de estar estudiando, no sé qué, estáis aquí, que también que esto va a aportar mucho más. Para, para, yo creo, como, como, como personas luego eh, en, vuestra, digamos, en vuestro desarrollo personal y vital y profesional, que por ejemplo un examen tipo test, ya que, ya que hablamos de los exámenes tipo test, ¿no? Es decir, ¿qué aprendemos? ¿Qué, qué aprendió alguien como Steve Jobs de, de una asignatura? Pues aprendió los tipos de letras, como él decía, en un... En un es decir, al, al final uno tiene también que, que tener cierta madurez, que es complicado, ¿no? O sea, estoy enlazando varios temas a la vez y lo mismo me estoy perdiendo pero pero yo me gustaría saber cómo cómo consideráis cómo consideráis vuestro paso por la universidad si es vuestra casa vuestra familia vuestra que es la universidad no? al final ¿Qué, ¿Qué ha significado ¿no? para, para ellos vamos a escuchar a Carlos que había levantado la mano antes cuéntame bueno, hay que empezar por la, la guías docente que decía la otra profesora de Murcia. Sí. Que hay veces que tampoco pedimos un cambio radical día, de la noche a la mañana. Mm -hmm. Porque, por ejemplo, si tenemos, en, si no falla las cuentas, en Granada hay seis asignaturas de marketing. Mismo. Pues en vez de hacer un pasito, otro pasito, otra práctica que es una tontería, mm -hmm. pues a lo mejor los profesores pueden decir, oye, pues son seis asignaturas correlativas, vamos a hacer una práctica. De las seis asignaturas juntas, la SEA, asignatura junta, y lo va entregando cuatrimestre a cuatrimestre o como se si pueda plantear. Como piezas de original, un puzzle, ¿no? ¿no? Claro, porque si no, ahora coge una parte del marketing mix en una asignatura, ahora te cambian a otra y caja a otra empresa. Entonces, tampoco te ayuda a hacerlo paso a paso porque tú, cuando trabajas o cuando salgas a una investigación, no vas a hacerlo paso a paso. Tienes que hacer un paso completo. Y luego, decía Bañán, del mercado laboral, si lo que queremos es. O un estudio que mañana podamos trabajar o un estudio para el futuro. Eh, realmente yo no, al menos yo en mi opinión no pido que en el grado se enfoquen a que salga de la carrera y ya te llamando a una empresa, sino que sea algo más práctico. Y aquí también le lanzo un poco la pelota, por ejemplo, a Juan Mica ya hablo de de una investigación. ¿Por qué los estudiantes no pueden participar en investigaciones de los profesores? Si al final estamos estudiando para eso, ¿no? Si estudiamos investigación de mercado ¿Por qué no podemos participar en una investigación de mercado de, de los profesores? O si buscan un director creativo, o un, uno en práctica de, de. algún creativo en práctica, ¿por qué no tiramos de estudiantes en vez de contratar a otra empresa externa? Entonces, un poco también como que los profesores tienen su estatus y los alumnos tienen el suyo. Y hay algunos que lo buscan equilibrar y otros que no. La universidad, pues sí, es nuestra casa, porque al final pasamos cinco años, cuatro. Seis y ya un máster y ha hecho muchas horas, conoces a mucha gente, conoce amigos, conoces profesores, algunos te cambian mejor, otros, pero al final es como una vida, es como la vida, igual que el instituto cuando sale y dices, ¿cómo lo voy a echar de menos? Esta, para mí esto es mi caso, volvería otra vez, por pues, la universidad tendría que ser así, no hay no que hay, pues, gente que llega a cuarto y dice, ¿qué ganas tengo ya de terminar esto y seguís con otra cosa? Entonces también un poco influye de la experiencia que tienes en la universidad. Entiendo, entiendo. Eh, María, cuéntanos. Yo, un poco en relación a lo que acaba de decir Carlos y contestando Juanmi, eh, creo que a veces a los alumnos mmm, como que vemos la línea que existe entre los profesores y los estudiantes, eh, a veces la vemos abismal. Y a veces, como profesores, como por ejemplo con Maña y con Juanmi, esa línea es muy corta. Entonces, realmente, esos profesores sí son los que nos están marcando en una formación integral, eh, nos, nos motivan a investigar, a seguir, a buscar por nuestra parte, pero luego yo creo que también depende mucho de la actitud que tenga cada docente y de la forma de impartir la clase y tal, porque es que mmm, hay, hay algunos profesores que se basan en llegar, mmm, explicar, las cuatro cosas importantes y ya está. Y entonces la relación la relación que existe entre profesores y estudiantes los vemos a veces mmm, imposibles de comunicarnos con ellos y tal. Entonces yo creo que eso también sería una cosa que se debería de... Como intentar poner un poco por ambas partes, eh, también metiéndonos a los estudiantes, por supuesto, el tema que han dicho antes de responsabilidades y todo Porque si sí es verdad que cuando te llega un profesor con algo nuevo, algo innovador, tal, para los estudiantes es como... Eh, a ver, que esto no estamos acostumbrados. Entonces, yo creo que también debería haber más implicación por parte de los estudiantes, pero también poner más de por parte de los profesores. Uh -huh. Arcaids. Sí, muy de acuerdo con María, ¿no? Sí, hay un profesor innovador muchas veces como que te asustas, ¿no? Llega y dices, uy, aquí me están cambiando un poco los esquemas. Que muchas veces tú es lo que llevas buscando durante cuatro años, pero claro, de repente igual te llega... Y te sorprendes, dices, espérate que yo no estoy acostumbrado no estoy acostumbrado a esto. Entonces, al final, pues esa oportunidad luego la valoras y dices, va a ser positiva para mí. Al final, no, no todo, como decía Goni, queremos que sea todo enfocado al mercado laboral, sino también aprender el hecho de, en a, con, junto a prácticas o así, cómo tú poder luego poder desempeñarlo, pero no solo para ser un trabajador, sino para ser una persona. O sea, para saber tú para qué vales, qué eres capaz de hacer, cómo puedes mejorar tú también. No solo que tú vayas a una empresa el año que viene y digas, venga, pues aquí me quedo toda la vida, porque tú así no te conoces tampoco. O sea, al final participar en prácticas, en proyectos, también te descubres tú a ti como tal. O sea, qué eres, en qué puedes mejorar, eh, qué tienes que... O sea, cuál es uno de tus puntos fuertes. No solo... Que la vida, al fin y al cabo, no sea solo trabajar, ¿no? que querramos vivir también. Claro, enlaza muy bien con lo que, por ejemplo... Bueno, yo quiero añadir que ver, María dime. ha dicho que el, el trato que, que tenemos con los profesores que tiene que ser más cercano, pero yo creo que eso fallos también es más difícil porque, por ejemplo, nosotros ahora mismo, en cuarto de carrera de marketing en los casos, somos 10 y uh -huh. al ser 10 tenemos mucho trato con ellos, ellos nos conocen, nos preguntan pero, por ejemplo, cuando entramos en primero éramos 80. Yo ahí entiendo el profesor que no va a empezar en uno en uno a preguntar a, a los alumnos qué les pasa o al final yo creo que eso también hay que cambiar, el hecho de que las clases sean con menos alumnos. No sé. La ratio. Carlos. Sí, con lo que decía, hay dura de los 80 alumnos. Creo que ya estuvo en Granada dando y me con ¿no? cuando Bañá llegó a clase la primera semana era como un poco, un poco que nos llegaba y nos hacía la cabeza ¿qué ha pasado aquí? porque decía, levantaros el uno a la derecha, otro a la izquierda y ahora voy a hablar con vuestros compañeros decía, ostras, esto cae, yo vengo a dar clases pero al final vos te das cuenta que sí primero, para conocer con quién trabaja con quién, porque, porque tú en la clase, aunque sean compañeros luego, quién sabe en el camino dónde nos encontraremos Claro. Y luego porque él no hacía grupo aleatorio, grupo aleatorio de gente. Y siempre él iba pasando. Y al final iba haciendo una dinámica en la que conocía a todos los alumnos y él, él conocía a todos los alumnos y nosotros a todos nuestros compañeros. Entonces, ¿hay que bajar el ratio de alumnos? Sí, pero que también hay mecánicas como las que ha hecho Bañar que al final dice ostras, pues es verdad que... Que sirve, aunque al principio nos re, no reíamos y decíamos, a ver qué tontería se inventó a ver". <risa> O teníamos una broma, ¿qué fruta nos traerá hoy beña? Porque siempre traía como fruta para que nos despertásemos. Bueno, son bromas que luego dices, pues en verdad, funcionaba, te hacía el proceso se hacía más cercano y al final también conocía a más gente. La verdad es que Beñad es de lo que motiva, ¿no? entonces eso es complicado también. Ay, María. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos y es que es verdad, eh, por ejemplo, en esa asignatura éramos un montón, éramos un montón y al final conseguimos conocernos entre nosotros, eh, eh, a nosotros mismos también, saber cuál era nuestro punto fuerte, nuestro punto débil, porque muchas veces como que nos tienen mmm, siempre muy mecanizados, muy, eh, damos clases, parciales, examen y trabajo grupo con los mismos de siempre. Entonces, el hecho de salir un poco de nuestra zona de confort y todo, yo creo que eso nos hizo muy bien a nosotros. Y sería una cosa como para, no sé, para llevarlo en práctica. A lo mejor es más asignatura o no sé. Uh -huh. A ver, peñad por alusiones. <risa> no, eso que... Al final... La motivación, o sea, tú motivas cuando tú estás motivado, ¿no? Ya. Eso creo que es, es algo eh, primordial. Hombre, que tú y, transmites eh, tu pasión y eso Yo siempre lo digo en clase, eh, yo las horas que le dedico a la docencia o las horas que le he dedicado a la docencia, igual este año no tanto, pues son infinitas porque le he quitado tiempo a otras horas, ¿no? Y entonces un profesor una profesora eh, tiene X de horas de vida y de esas horas de vida, algunas son profesionales, otras son personales, ¿no? Y las que pueden dedicar a la docencia igual son, son menores, ¿no? Eh, entonces yo le he quitado horas a otras cosas que hacen que a mí como profesor igual en el tiempo pues no pueda ir subiendo de escalón, como se le dice dentro de la academia, ¿no? No me preocupa, ¿eh? Sí. Porque tengo claro cuáles son mis objetivos, ¿no? Pero también es importante conocer cuál es la dinámica de un profesor o una profesora y las horas que le puede dedicar a la docencia. Pero todo eso lo tenemos que comunicar, porque si no nadie sabe a qué nos dedicamos. O sea, no nos dedicamos solamente a dar clase, ¿no? Entonces, si nos dedicamos a solamente clase, pues igual sí tenemos tiempo para mejorar todo esto, ¿no? También es importante que, vea, que veamos las, las barreras que, que tiene el, el profesorado ¿no? eh, respecto a, este, a estos temas, ¿no? Pero creo que siempre se puede y, y tenemos que bajarnos todos a, a lo personal también, a, a conocer a... O sea, yo no soy Beñat, el profesor. O sea, soy Beñat y una de las funciones es el, soy profesor, ¿no? Entonces, creo que es importante también mostrarnos tal y como somos. No digo contar nuestra vida personal, porque creo que tampoco conocen mi vida, mi vida personal. Pero sí, joder, pues eh, ir viendo a cada persona, ¿no? Ya que buscamos ese humanismo, ¿no? Y en que hay humanos, hay personas detrás de los estudiantes, también hay humanos y hay personas detrás de profesor y, y profesora, ¿no? Y muchas veces son barreras que tenemos, ¿eh? Los cambios que no hacemos son algunas cosas que nos han, no sé. Igual ha ocurrido algo en alguna clase y ya. Te hace impedir eh, hacer cosas diferentes porque yo también, para hacer cosas diferentes hay que tener una confianza en ti porque si una vez sale, cosa, sale algo mal o ves que la gente se ríe que a mí me ha pasado, ¿eh? yo encantado. Uh -huh. eh, pero eso, entonces también esa, esa posibilidad de que ir, ir haciendo cosas diferentes pero al mismo tiempo que tu confianza o tu autoconfianza pues se mantenga más o menos intacta pues para mí no es fácil. ¿eh? Y ahí sí que nos puede, nos puede ayudar mucho el estudiantado. O sea, en plan de decir, joder, lo has intentado o has intentado hacer cosas diferentes, hay cosas que no han salido bien, pero de 10 igual han salido dos, ¿no? Entonces sí. creo que también eso es importante. Hombre, yo creo que lo que está diciendo precisamente es llevar a la práctica en tus clases también y todo lo que significa co-crear. Es decir, que una asignatura se puede co-crear también o que se tiene que co-crear, se tiene que hacer de manera compartida con los, con los estudiantes. Y entronca también con lo que está diciendo, por ejemplo, Marta Castaño ahí en el chat, ¿no? que dice que, que, que lo que decía ahí antes, ¿no? que la universidad sirve para desarrollarnos personalmente, no solo académicamente, que es una parte también importante, pero la parte personal, ¿no? Y ahí eh, quizá es la parte que se depende de implicación de profesores como Beñal, pero que habría que tener un apoyo institucional para que no dependa de esa mayor o menor vocación, sino que sea algo completamente integrado. A ver, eh, Arcaids, que te he dejado ahí con la palabra colgada? Ah, algo que había dicho María antes, que era como nuestra zona de confort, ¿no? Eso donde que, o sea, sí. que los profesores no sacaban de la zona de confort. Yo creo que no es una zona de confort, yo creo que es más a lo que te han acostumbrado desde un primer momento porque tú al final llegas a la universidad y estás acostumbrado a que te lleve el profesor de sus 15 diapositivas al día del PowerPoint que él tenga preparado, que igual lleva 10 años preparado pero dices, pues bueno, pues es a lo que a lo que vienes y a lo que te acostumbran desde un primer momento o sea, yo creo que es más a lo que estás acostumbrado que a la zona de confort, porque igual llega algo nuevo y dices, me gusta más me implico más, tengo más interés en ello pero entonces no lo llamaría como zona de confort como tal, sin más era comentar eso. Vale, muy bien Arkaitz. Bueno, eh, Beñat, Joami, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que eh, vais a hacer? Vaya a continuar estas reuniones, entiendo? Vaya a seguir trabajando eh, estas propuestas? ¿O habéis marcado alguna fecha límite para presentar un poco todo esto? ¿Cuál es, cuál es la idea de continuación? No sé, o sea, al final es verlo entre todas las personas, ¿no? También hemos a crear eso, ¿no? Ese proceso. Y hay gente, tanto en Granada como, como aquí en Bilbo, que, pues, que han pensado, han, hemos dialogado, hemos y la idea es eso, que las cosas que se han ido pues, hablando hoy, pues apuntarlas de alguna manera, hacer un, un listado y, y avanzar, ¿no? Y, y ver si se puede presentar algo a las personas responsables del grado de marketing, y si se puede, no cambiar, ¿eh? sino simplemente teniendo un, un diálogo y ver la posibilidad de cambio, que, que creo que eso se, pues ya es un, es un cambio, ¿no? ver que se puede cambiar algo pues ya es un cambio, pues con eso yo estaría más que satisfecho. Y por mi parte hago el llamamiento a estudiantes de, de grado de, de marketing que nos estéis escuchando, nos habéis visto o lo que sea, Estaremos encantados de, pues de que nos comentéis vuestra perspectiva y, y que la, el objetivo es que haya personas, que podamos escuchar muchas opiniones. También el profesorado súper interesante que, que nos escuche y que nos, que nos comente, porque creo que en esa co-creación hay que darle protagonismo al, a, al estudiantado en este caso, pero también igual podemos darle información y, y podemos pues, dar nuestro punto de vista, ¿no? Nuestra, nuestra experiencia. Y, nada, me gustaría también, pues, cerrar como una pregunta o lo que sea para todos los estudiantes, eh, por darle ahí un, no sé, un, un empaque a la sesión. No sé qué te parece, Javi. Sí, sí, por mí estupendo, claro. Vale. vale, vale. Eh, la pregunta, en realidad, me la hizo Juanmi ayer, ¿eh? Así que no sé si Juanmi la quieres hacer tú, la que comentamos ayer, que era, pues, qué esperabas ¿no? cuando entraste en la universidad y de eso que, pues, que esperabas, pues, qué ha ocurrido, cómo ha sido la experiencia, ¿no? ¿no? sé si, Juanmi, quieres añadir algo, alguna nota a eso. A ver, Juanmi. Sí, bueno... Eh... Yo, como, como ya he dicho, yo agradezco mucho la, la invitación a haber estado aquí. Me ha encantado escuchar a, a hablar a, a los chicos. De hecho, me, me parece un, un, gran logro, un gran logro por, por, por, parte, de, por parte de ellos. ¿no? Eh, efectivamente, yo... Hay algo que me... Supongo, supongo que para mí la, la universidad fue, fue, algo, fue algo... O sea, lo, lo, lo bueno... O sea, yo, yo considero que lo, lo bueno que yo tengo, lo, lo bueno que yo tengo eh, fue adquirido en la época en la, en la que estudié en la universidad. Y demasiado a menudo en los últimos años he escuchado, por ejemplo, los discursos de, de estudiantes de, de esto, de, de la ¿cómo se llama? De las ceremonias estas de, de graduación, donde están como muy, como muy dólidos por el, por, digamos, por el paso por la universidad. Y, y cuando llegas a casa.. Eh, el que acaba muy dolido eres como tú, como diciendo, Dios mío, qué horror. O sea, eh, no, no sé cómo explicarlo, pero para mí fue algo tan, digamos, tan tremendo la, la cantidad de personas que conocí, la cantidad de personas con, con ideologías diferentes, con, con es decir, la cantidad de experiencias que, que me aportó, to, todo lo bueno que a mí me aportó la, la universidad. Y cuando he escuchado a veces esos discursos de graduación, me he quedado como muy muy preocupado, es verdad, os lo, os lo reconozco, porque, porque entonces es que algo, y, y lo he comentado con varias generaciones vuestras ya, algo algo está algo, algo no está yendo bien, algo, algo no va bien, por eso comenté esa pregunta con Beñá, ¿no? digo, bueno ¿qué, ¿qué esperaban cuando entraron y, y qué esperaban cuando salieron? Porque yo llegué aquí, de mi, de, de mi ciudad de origen llegué aquí y, y siempre digo que nací con 18 años en Granada, yo, yo nací con 18 años en Granada. O sea, para mí esto fue como, como nacer de nuevo. Todo, todo lo que yo viví, todo lo que... Lo mismo luego no me fue bien en determinadas cosas. Pero, pero sí me, me preocupa mucho. Por eso, por eso esa pregunta, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué, cuando, cuando llegasteis, ¿qué, qué esperabais? ¿Qué, qué, ¿Qué iba a ser esto? ¿Y cómo os veis ahora? También os digo la verdad. Cuando mi último año yo estaba aterrorizado porque era como ibas a salir y no había ni prácticas no había nada, ¿no? Y decía decías, Dios mío. Era lo ¿vale? Pues lanzamos esa pregunta, ¿no? Y que, y que nos cuenten Carlos, María, Arcaiz y Turre. Venga, ¿quién? María, venga. Yo, por mi parte, sí es verdad que cuando entré en la carrera, pues a lo mejor pensaba... Eh, vamos, me esperaba a lo mejor llevarme un, no sé, como un conocimiento más práctico y tal, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan, mi de que, vamos, a mí es que, por ejemplo, me ha pasado lo mismo. Con 18 años he vuelto prácticamente a Nazario en Granada porque ha sido como un proceso de autoconocimiento y ya no solo a nivel de formación, sino por todo lo que te da la universidad eh, a nivel de compañeros, de personas que te llevas realmente y no sé, al fin y al cabo, cuando salimos de la carrera con 22-23 años, nuestra formación puede seguir y yo creo que la formación es un proceso que nunca acaba que siempre en nuestra vida seguimos formándonos y, pero sobre todo, lo que nos llevamos de la universidad, por lo menos yo para mí ha sido más que conocimiento, que también eh, más personas y autoconocimiento Perfecto, muchas gracias María Venga, ¿quién continúa? Venga, arquites. Venga, Carlos, que levanta la mano. Bueno, la, la universidad, en verdad, yo creo que este, estoy, todo el, todo el mundo, todos los estudiantes están de acuerdo. Es una ah -huh. experiencia, porque sobre todo si, si te vas fuera de tu casa, porque tienes que convivir con compañeros, tienes que aprender a vivir prácticamente solo, que conocer gente, te tienes que adaptar a un ritmo de estudio totalmente diferente. Pero también es verdad que la universidad es como una montaña rusa. Tú llegas primero y, y la montaña rusa no para de subir y dices, ostras, esto, esto no va a bien. Y cuando llega segundo empieza a tocar el marketing y dices, esto ahora es lo que a mí me gusta. Y llega otra <risa> vez tercero y encuentra conometría y dice ¿dónde no me metí? Y ya en cuarto que llega la optativa y dices, pues ya, ya parece que se ha terminado la atracción y ya de verdad parece que voy a salir de aquí bien y me he pasado bien. Pero al final la montaña yo creo que la universidad es un poco una montaña rusa, porque yo creo en todos los grados llega primero y dice, esto va, me da a mí que no es para mí. Esto yo creo que no vale es para esto. Y al final, más como cogiendo ritmo y asignaturas esta se te atranca, otras que no. Pero al final es una experiencia. Tú tienes que acostumbrarte a trabajar lo bueno, que eso todo el mundo sabe, y arrimar el hombro cuando las cosas están mal. Que eso al final lo es lo más importante a nivel personal. <risa> Muchas gracias Carlos. Oye, esta pregunta también es extensible a todos los que nos están, todas las que nos están escuchando. Si le apetece responderla por el chat o por Twitter, de, ahora la, la leo yo, o sea que, que es una pregunta abierta, que no es solo para los que están por aquí. A ver, venga, idurre. Eh, nada, básicamente decir lo que han dicho ellos, que al final es una experiencia, y yo cuando entré aquí, pues vine a Bilbao vine sola y era como que me vino todo a lo grande, pero no sé, luego te das cuenta que no es para tanto y ahora que estoy en cuarto pues no quiero que se termine esto porque, o sea, aprendes mucho y, y creo que lo que viene va a ser peor, entonces prefiero quedarme aquí. Gracias, Iure Claro, cuando, cuando acaba es cuando se valora, ¿no? Y dice, vaya hombre, ahora que ahora que me estaba empezando a gustar es cuando acaba. <ríe> Suele pasar. A ver, Arcaids. Yo soy de Bilbao, yo no me he tenido que mover para, para ir a estudiar, pero entonces igual no puedo tener tanto proceso de autoaprendizaje, digamos, fuera como, como han podido tener pues aquí mis compañeros que igual se han tenido que desplazar o así. Pero sí, igual te hace crecer de otra manera, ¿no? Según cómo sea la persona, también tiene, puedes tener otro tipo de crecimiento según lo que te pueda aportar a ti la universidad y yo creo que más que de cosas de, de dentro, yo creo que me digo más cosas externas de la, de la universidad, pues como pueden ser los compañeros, las experiencias que puedes tener tanto dentro como fuera de, de la uni, pues yo qué sé, pues yéndote a tomar algo después de clase o, o algún jueves loco, como hemos podido tener todos. <risa> Y creo que muchas veces eso te hace pues, llevarte más experiencias buenas porque al final son cosas que también relacionas con la propia universidad, ¿no? Aportándote cosas buenas también en lo, en lo estudiantil, ¿eh? No, no solo sea la fiesta. Uh -huh. Muy bien, gracias, Kai Vamos a rebotar la pregunta ¿no? a los profes, a Juanmi y a Beñar. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué había aprendido también de todo esto? Es decir, ¿con qué expectativas ahí comenzaba, comenzaba ahí este, este proceso? O, o la docencia, por ejemplo. no Cuando llegaste a la docencia, ¿qué expectativas tenía ahí y, y cuáles tenéis ahora? ¿Cómo ha cambiado esa visión? O como Empieza estudiantes, podéis responder como queráis. <risa> Empieza, Juanmi. Venga, Juanmi. Vale, de acuerdo, empiezo yo. Cuando cuando llegué, llegué porque porque bueno, yo llegué porque tuve unos profesores maravillosos, o sea, tuve tuve profesores terribles y tuve algunos y tuve profesores increíbles y maravillosos y yo los veía y decía, "Yo quiero ser como ellos", ¿no? <risa> y también de los terribles decía, "Yo quiero evitar que quiero no ser como eso", claro. No, no tanto no ser como es. bueno, por supuesto no ser como eso, pero sobre todo lo que quería evitar es que nadie tuviera que pasar por cosas por las que yo pasé. Es decir, si, oye, que yo me puedo equivocar, yo puedo, evidentemente no no es que me pueda equivocar, es que me equivoco un montón de veces y, y, y bueno, y, y tampoco pasa nada, como ha dicho Veña, a veces notas la, las risas de la gente y todo esto, pero pero al final aprendes que no, no pasa nada, ¿no? pero cuando llegué realmente lo hice porque a, a mí personalmente me, me gustan mucho mis clases, de hecho esto lo estoy sufriendo especialmente el, el tema de no poder estar en, en mi aula, eh, yo no soy un docente a distancia, no tengo ningún problema pero, pero no soy un docente a distancia, eh, me gusta mucho aprender, aunque reconozco que me cuesta pero me gusta mucho aprender, pero no me gusta tanto aprender la teoría, sino aprender, por ejemplo, lo que ellos hoy han dicho, o de lo que ellos hoy han hecho con, con Beñá. Creo que es eh, increíble, es decir, somos unos privilegiados en ese sentido, porque van pasando por nosotros eh, personas, o sea, van pasando por nosotros personas y, y a muchos de ellos no los olvidas, te, te aportan unas cosas fantásticas y, y creo que Creo que, es una, creo, creo que es una profesión, no, no es una profesión, es algo más. Al menos, al menos eso pienso yo, ¿no? Con, con, todo, con todos los defectos que tiene todo, porque nada, nada es perfecto, ¿no? Y por supuesto había algo que a mí me interesaba mucho y eso es lo que más me ha costado. Yo quería también que, yo lo que quería cuando yo llegué, yo tenía muy claro cuáles eran mi, cuál era mi aplicación al mundo real, y que a mí me pagaban un sueldo al mes, y que eso de alguna forma tenía que redundar al final. Y, y yo lo tenía muy claro, y eso es lo que más me ha costado, que ha sido que, que esa parte de la que también habla Beñat y que quizás vosotros como estudiantes conocéis menos que es la investigación, tuviera un retorno, tuviera un retorno a la sociedad, no se quedara por ejemplo simplemente en una que no es simplemente, que, que quizás me equivoco diciendo simplemente, pero que no se quedara, por ejemplo, en una publicación. Yo lo que quería era un retorno de, un retorno de la inversión. Y ahí sí es verdad, y eso debéis saberlo, que generalmente nosotros tenemos una tasa de fracasos del 95%. Y eso es una característica, es una característica eh, digamos, una competencia que, que hemos ido perdiendo desde mi generación, que es la tolerancia a la frustración. Los palos, los golpes que nos llevamos a decir de 100 cosas que hacemos, 95 fallan. Pero ojo, las 5 que, que salen merecen la pena. ¿no? Entonces... A mí me ha costado muchísimo al final eh, ver mi trabajo aplicado a la realidad. Y un 95% no llegará nunca a aplicarse a la realidad. Esa, esa es la parte más dura. ¿no? No, no sé si con esto doy a entender un poco cuando yo llegué que quería y, y mucha gente me decía, no, pero eso no, pero eso no, pero eso no. Decía, no, pues, pues eso sí. <ríe> o al menos tengo que seguir intentándolo. Y esa posibilidad de aprender. Es maravillosa, o sea, es, es algo genial. Muy bien, Juanmi. Hombre, de luego, de los errores de donde se aprende, ¿no? Como decíamos antes. De, lo, de los éxitos, no. O sea que tú tienes un 95% de probabilidades más de aprender que los demás de todos esos procesos. Beñal, cuéntanos. Nada, por mi parte, pues desde muy, desde muy chiqui, desde muy pequeñito, pues al tener a mi te a mi ama, que ambos son pues profesores, aunque mi mamá ya jubilada pues lo he vivido ¿no? y lo he mamado y siempre creo y he creído que la educación es una manera de, de mejorar el mundo. ¿no? Y, y por eso desde muy pequeño supe o he sabido de que me encantaría ser eh, profesor y, y la verdad que yo me lo he pasado bien y, y me lo sigo pasando bien. Y eso es como para mí el mundo está para aprender y para divertirnos. Y yo me divierto muchísimo. La gente me dice, joder, pero pues es que yo voy a clase y, y voy encantado porque sé que voy a aprender y sé que voy a disfrutar, ¿no? Para mí es un placer eh, aprender con, con estudiantes porque yo les digo que a día de hoy igual les puedo ayudar yo, pero dentro de 10 años, con las capacidades que veo de aprendizaje y de lo que saben y de lo que pueden saber, es que estoy seguro que me pueden ayudar, ¿no? Entonces, no sé si, eh, pues eso, eh, al final igual damos un poco más ahora nosotros por parte del profesorado pero creo que dentro de unos años pues, nos van a poder ayudar mucho, ¿no? Por lo menos a mí, seguro que sí. Y, y nada, yo lo, ve, lo veo como que el mundo está para aprender y las clases están para aprender y para disfrutar, ¿no? Y eso, te, sido, eso te iba a decir. Lo estoy, lo estoy haciendo y si lo sigo haciendo, pues, pues seguiré. Y en el momento en que no disfrute, pues seguramente no sigan con las clases, ¿no? Esa es como la filosofía que en este momento sigo claro, efectivamente, estamos para aprender para disfrutar y si además podemos aprender disfrutando, pues qué mejor no está claro que si podemos hacer las dos cosas, pues mucho mejor oye, eh, Beñal, Juami muchas gracias, eh, gracias también a Idurre, a, Arcais, a a María y a Carlos por compartir un poco con nosotros todo eso que estáis haciendo os invito también a que cuando tengáis más cosas que contarnos, que tenéis los micros abiertos, que podéis eh, participar en estos diálogos siempre que queráis y que nos interesa también ver cómo está siendo este proceso y, y qué más propuestas estáis teniendo y sobre todo que las propongáis a vuestras universidades y, y así un poco también plantearle a ellos que sí que las formas tradicionales de participación del alumnado y del estudiantado están ahí, pero que a lo mejor hay que abrir otras formas, otros espacios, otras metodologías también para la participación. Y, y, y yo creo que vosotros con lo que estáis haciendo lo, lo estáis demostrando. Así que muchísimas gracias por participar en estos diálogos Facultad Cero y, y muy atentos a todo lo que hagáis. Es que ricasco, Javi, a Media y a todos, porque gracias por darnos voz y por cada este tipo de espacios que son para mí determinantes para el aprendizaje así que es que ricas sí. y nos vemos pues. muchas gracias por invitarme ha sido, ha sido la verdad es que ha sido genial escucharos muchísimas gracias a Peñati y, y a los chicos y, y, a, y a Javier, a ti también claro. pues lo dicho gracias a todos vosotros bravo gracias por... sí. Y al resto nos vemos en el próximo Diálogo Facultad Cero. Hasta pronto. Radio Lab UGR, Radio Universitaria para el Ciudadano Conectado.